I don't know. I don't know. I don't papi, papi, don't know. I don't Black. Que unos cubanos encontró y a Europa la vuelta le dio. Para Europa cantamos. Hoy, dilo. Carlos aquí te dejamos una europa con los tipos de santiago un poquito más bonita y más divertida que la que hay no sé si tú cuando la hiciste pensaste que iba a ir tan mal pero no problema aquí está la factory para hacer una Europa mejor Más divertida y con más sabor Y la crisis no la pasamos por el forro hoy Y tocamos con los tipos de Santiago ¡Dilo! ¡Oh!